Hay jurisprudencia que establece que en el caso de los contratos, si un trabajador cuenta con por lo menos dos contratos, en automático los efectos de su relación son de tiempo indeterminado. Y es lógico. ¿Por qué? Porque hay una continuidad de los servicios. Entonces, no entra la discusión de si el primer contrato estuvo adecuadamente aplicado en cuanto a que sea por tiempo determinado o no hay continuidad, ese es el punto clave aquí, y por existir continuidad de la relación, los efectos se entienden indeterminados, entonces, ojo, ya no me sirve al día de hoy, de acuerdo a la reforma, el que esté dando contratos permanentes al trabajador, donde según yo cubro a la empresa por fin y quitar, ese pequeño contratito, dejo pasar una semana, que esto es totalmente absurdo, lo vuelvo a contratar, y el contrato es nuevo, porque ya le liquidé todo. Pues sí, pero ¿qué le liquidaste? Vacaciones, prima vacación, de guinaldo. Oye, ¿y la antigüedad? No, es que no tenía 15 años de antigüedad. Sí, espérame, espérame, espérame. No tenía 15 años de antigüedad. Pero dice la legislación que la parte proporcional tiene su obligación incluso de cubrírsela si la separación no es legal. O en este caso, justificada conforme a la ley. El trabajador no está pidiendo que lo separes, no es su voluntad en un momento dado. En consecuencia, es una separación injustificada. Procede el pago de la antigüedad, aunque sea por esos 30 días, 60 días o lo que haya tenido, evidentemente, de eh, periodo de tiempo elaborando o llevando a cabo sus trabajos. Es más, por ser una separación injustificada, porque lo estás obligando a ello, en una mala contratación que estás realizando, ¿qué crees procede el pago de la indemnización constitucional también? Oye, no, pues es que ya me salió muy caro. Exactamente. ¿Y te va a salir más caro si no sabes aplicar precisamente el modelo de contrato adecuado dependiendo de las necesidades que tú tengas dentro de tu fuente de empleo? Pero cada caso en particular es distinto. Y estoy hablando obviamente de casos generales, pero de supuestos que sí han dado controversia en la Junta de Conciliación de Arbitraje. Ahora, contratos asimilables a salarios y de servicios profesionales. Híjole, otro punto también. Hay jurisprudencia y hay criterios que ustedes conocen, donde se establece que este tipo de contratación solamente es para ciertas categorías. No se habla de directores generales, administradores generales, y... y gerentes, administradores, son este, bueno, directivos de alto nivel. ¿Ok? La naturaleza de sus funciones quizá lo permite. Han sido de mucho beneficio obviamente para la cuestión administrativa y contable. ¿Pero qué creen? La ley no me habla de un contrato asimilable a salarios y de servicios profesionales. Quizá la jurisprudencia me lo avale para este tipo de trabajadores. ¿Pero qué pasa cuando me presento en una fuente de empleo y inspector de trabajo, requiero los contratos y resulta que el de limpieza, el de seguridad, el operativo, el de recepción, y el ayudante general, entre otros, tienen contratos asimilables a salarios o de servicios profesionales. Pues es totalmente absurda la figura en la aplicación de este caso en concreto. Entonces, por supuesto que también voy a tener una sanción económica eh, a la empresa por llevar a cabo una mala contratación. ¿Cuál es el contrato ideal? es lo que se sugiere para todas las relaciones laborales este el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado contrario a lo que piensa mucho patrón satanizando de hecho el contrato por tiempo indeterminado por temerle a la indemnización constitucional en caso de una separación injustificada discúlpenme pero si cumplo con la ley no tengo por qué tener este temor Ahora, es cierto, es muy cierto que el patrón no tiene cómo evitar una demanda el día de mañana si el trabajador alega una, eh, un despido injustificado. No me queda de otra más que ser más hábil que el trabajador. Pero si tengo y cuento con todos los elementos, instrumentos y documentos necesarios que conforman a la legislación yo debo manejar, pues entonces el trabajador podrá pedir lo que quiera simple y sencillamente no tendrá cómo proceder esa reclamación ante el órgano jurisdiccional esto lo he platicado infinidad de veces con la de recursos humanos, oye, ¿por qué tu patrón le tiene miedo al contrato por tiempo indeterminado? Muchos me han contestado, es una errónea percepción es un miedo mal fundado el contrato por tiempo indeterminado, de hecho, puede ser de mucho beneficio, incluso para el patrón, es más, ayer lo decíamos también, ¿no? No entregarle copia del contrato al trabajador, pues es una circunstancia habitual en muchas de las fuentes de trabajo. Por supuesto que me conviene darle el contrato individual al trabajador para que sepa realmente cuáles son sus prestaciones, a qué está obligado y cuáles son las obligaciones del patrón también. Y no me esté falseando al momento de que establezca un escrito de demanda ante la autoridad judicial donde me reclame el doble del salario. Vacaciones disparadas que yo nunca le pagué. A Ginaldo, que en la vida he visto que se lo paguen a alguien. Un reparto de utilidades, cuando yo nunca he tenido para empezar reparto de utilidades. Y prestaciones así, eh, que obviamente pues son inventadas en muchas de las ocasiones por mis colegas abogados, con la finalidad de obtener pues un lucro indebido. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Esa es la realidad. ¿Sí? Poco a poco y gradualmente hemos tenido ya este tipo de circunstancias pues topadas a ciertos abogados nada más. Pero antes era muy constante y habitual tener demandas con prestaciones y salarios elevados, totalmente exagerados, algo fuera de la realidad. Y hoy, por cierto, déjenme comentarles que hay una jurisprudencia que este año, y, no, no es una jurisprudencia, perdón, es una sentencia que este año fue emitida, por un tribunal laboral, ya en el nuevo procedimiento que se establece conforme a la reforma del 2019, donde se ha multado por lo menos a dos abogados por falsear las cantidades que establecen con relación a estaciones que jamás percibieron. Entonces, esto es algo que tiene que ir cambiando poco a poco. Con multas, pues, de modo, si esto es necesario, así tendrá que ser, ¿sí? Nos comenta el licenciado Francisco Roberto. Este contrato de forma indeterminada se firma una sola vez, aunque se realicen las modificaciones de salario cada año. Sí, efectivamente, aquí es donde el adendum se puede manejar sin ningún problema. Sí, o en su caso, establecer que el salario se va a ir ajustando año con año conforme no lo sé cómo lo maneje, sea el índice inflacionario o en su caso, al porcentaje que la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, establezca anualmente. Esto obviamente queda a discreción en las negociaciones por parte de la empresa, ¿sí? Entonces, le dará el matiz que corresponda dentro de su clausulado, en su caso, aquí sí, yo creo que es permisible manejar, obviamente, un adendo, ¿no? Donde nada más se va ajustando el salario conforme a estos niveles porcentuales, dependiendo de lo que yo logré en la negociación. Lo que no será permisible, en un momento dado, es que si cambia el horario por una necesidad, como ayer lo comentábamos, ¿No? Por una pandemia derivada de COVID. Ah, pues adendums para todos. No, no, espérame, espérame. Para empezar es un convenio el que yo tengo que celebrar. Y lo conveniente, si ya va a ser permanente de aquí en adelante, entonces es elaborar un contrato de trabajo actualizado Obvio, lo que le interesa al trabajador es que le reconozca la antigüedad para que no pierda los derechos que ya eh, fueron adquiridos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda. Dependiendo del caso en concreto en particular, yo voy a evaluar si es un adendum, si es una modificación a través de un convenio suscrito con base en el artículo 31, 32 y 33 de la Ley Federal de Trabajo, ayer los comentamos, o en su caso, determino cambiar todo el contrato de trabajo. Para que lo vayan ustedes y contemplando de esta manera. Este contrato individual, ahí tiene el fundamento ustedes en la Ley Federal de Trabajo. Decíamos, es el general, es el que todos debiéramos tener, es el adecuado, ¿sí? Nos da la posibilidad, de acuerdo a la reforma de noviembre del 2012, que entra en vigor prácticamente en 2013, de manejar dos periodos eh, iniciales de contratación. Ojo, no son contratos a prueba, no son contratos de capacitación. Todavía el día de ayer tuve la oportunidad de observar un compendio de una ley federal del trabajo de uno de mis pasantes, donde me decía, compré esta legislación, ¿qué le parece? Y empezamos a ojearla. Decía, formulario también, anexo. Ah, pues qué padre, trae formulario. Empezamos a checar. Y el primer error que encontré fue, contrato individual a prueba, contrato individual de capacitación. No existe el contrato de prueba. No existe el contrato de capacitación. De lo que nos habla de la ley es de un contrato por tiempo indeterminado con opción inicial de prueba o con opción inicial de capacitación. Y ojo, es inicial. El texto de la ley lo dice muy claramente. Inicial. Ahorita vamos a ver por qué se da esta circunstancia. Y solamente se puede dar en el contrato individual por tiempo indeterminado, no en el de prueba, no en el de capas, en el de, de, de temporada, no en el de tiempo determinado, solamente en el contrato por tiempo indeterminado. Si voy a establecer este periodo de prueba, entonces tengo que observar que para todos los trabajadores, en cualquier categoría, tiene que ser por lo menos, eh, un máximo, perdón, de 30 días el periodo que yo tengo que manejar. El cual no puede ser fraccionado, ¿eh? no puede ser continuo. Por lo tanto, si yo determino que son cinco días este periodo de prueba, pues serán cinco días y se acabó. Nada de cinco días y 25 después, o diez y veinte, o quince y quince, para cubrir los 30, No, lo que yo determine de inicio hasta 30 máximo es el periodo que yo le tendré que manejar al trabajador. Y me permite manejar un periodo amplio hasta de 180 días en el caso de trabajadores que ejerzan funciones de dirección gerencial, administración, y labores técnicas especializadas. Los primeros tres, ojo, no me está hablando de director general, no me habla de gerente general, o de administrador general, por lo tanto, los directores, gerentes, y administradores de área, pueden entrar en este beneficio de un periodo inicial de prueba hasta por 180 días. ¿Sí? Y en el caso de las labores técnicas especializadas, aquí tenemos un punto en particular que es interesante que comentemos. ¿Quién determina lo que es una labor técnica especializada? En la praxis, el patrón, ¿no? Y si yo creo que esta labor técnica, sí, pues, sí, sí es especializada, como que me cuadra como para que sea especializada, me gusta para eso, ¿sí? Entonces, este trabajador lo voy a contratar en una labor técnica especializada y le voy a dar un periodo inicial de hasta 180 días de prueba. ¿Ok? ¿Qué pasa después? El trabajador no se queda a laborar y surge el conflicto, la ruptura de la relación. Y el trabajador me dice, me pusieron a prueba, ¿sí? Me pusieron a prueba y mal, porque yo no soy, respecto a la actividad que realizo, un trabajador con labor técnica especializada. Esto lo decidió el patrón de mutuo propio. A ver, patrón dame la documentación, dame los elementos, con lo cual tú determinaste que este trabajador era de labores técnicas especializadas. No, pues es que yo creí, no, no, no, es que yo creí nada, pero esto es lo que sucede en la realidad. Y como fue mal aplicado este periodo de prueba inicial, y en consecuencia hay una mala contratación. Y el efecto dicen muchas de las autoridades jurisdiccionales, obvio juntas de Conciliación y Tribunales, que si contrataste mal, Llevaste mal tu relación laboral y por consecuencia la terminaste mal. Entonces, una figura importante que juega un papel preponderante en los juicios es la buena y la mala fe. Si yo le compruebo a mi contraparte la mala fe, en consecuencia, prácticamente es un laudo o una sentencia asegurada a mi favor. ¿Qué es lo que pasa si me comprueban la mala fe por una mala contratación? ¡Chin! pues surto, o voy para allá, a tener los mismos eh, resultados en un laudo o sentencia en caso de una litis. Entonces, para que tengamos mucho cuidado, ¿OK? ¿Qué se recomienda? Entonces, porque la pregunta clave es esta, bueno, pues si el patrón no lo determina, ¿Quién es el adecuado para poderme decir que es una labor técnica especializada? Ah, pues entonces me acabo de dar cuenta porque acudía a una capacitación en DSR, eh, Capacitación Instituto de Capacitación Jurídica o en Census Capacitación. Y el licenciado Álvarez me dijo que por lo menos debo tener cinco comisiones mixtas operando en mi fuente de empleo. Comisión mixta de Reglamento Interior de Trabajo. Comisión mixta de Cuadro General de Antigüedades o Antigüedad de Escalafón. Comisión Mixta de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Comisión de Seguridad y Higiene. Y la quinta y última, pero no menos importante, que es la que me va a determinar adecuadamente las labores técnicas especializadas, la Comisión Mixta de Capacitación, Productividad y Adiestramiento. Porque este órgano es el adecuado y es el que me metería menos en problemas o disminuiría el porcentaje de riesgo en caso de un conflicto con el trabajador porque es un órgano colegiado donde existen representantes de los trabajadores y conjuntamente pueden determinar esta circunstancia en un catálogo determinado con funciones específicas y de esta forma compruebo y sustento que ese trabajador fue debidamente clasificado como un trabajador de labores técnicas especializadas. Es más, la separación del trabajador o la determinación del patrón, de que ya no continúe elaborando, porque al término del periodo de prueba, pues me di cuenta que no tiene la habilidad, no adquirió conocimiento o en todo caso el este eh, lo necesario para prestar el servicio bueno, pues me va a meter en muchísimo más problemas si la determinación es unilateral por parte del patrón si la lleva a cabo la comisión mixta de capacitación, productividad y de estamento objeto lo que quiera ¿Sí? Al final de cuentas yo no la determiné, la determinó un órgano colegiado y la evaluación se la realizó un órgano colegiado que se llama Comisión Mixta de Capacitación Productividad y Estramiento. Ellos determinaron que su labor era labor técnica especializada, ellos lo evaluaron y ellos emitieron la recomendación para que entonces no hubiera continuidad de los trabajos al término de este periodo de prueba. Y lo mismo pasa obviamente con el periodo inicial de capacitación que vamos a ver ahorita. Pero bueno, de manera general, nada más para terminar esta parte del periodo de prueba, ¿qué efectos tiene que lleve a cabo esta aplicación de este periodo en mi fuente de empleo con ciertos trabajadores? Pues el primero es que por ese número de días pequeñitos en el que yo lo pongo a prueba, en que le doy este periodo inicial, el trabajador tiene derecho a las prestaciones mínimas de ley, entre cuales, bueno, pues podemos señalar el seguro social tiene derecho a la seguridad social, y es más, esto le conviene al patrón, más en el caso de aquellos trabajadores operativos que llevan a cabo actividades donde se encuentran en un ámbito de peligro exponencial a elementos o circunstancias biológicas, químicas, alternas, de ambiente, o lo que sea, que pueden traer como consecuencia una afectación física, psicológica, mental, ¿Sí? En su entorno del trabajador se ha dado muchos casos donde trabajadores inician a laborar el primer día y el primer día resbalan por la escalera, se pegan de la nuca y fallecen. Oye, pero es que tengo cinco días para darlo de alta en el seguro social. Pues sí tienes cinco días para la alta, pero tu responsabilidad no te la puedes quitar de encima porque es tu trabajador, porque había una relación laboral, en consecuencia afrontas esa responsabilidad legal y aquí procede hasta el pago de una cantidad de mil UMAS. No, no, ya no son UMAS. mil veces el salario integrado del trabajador. Pero nunca percibió salario, sí, pero lo acordaste. Había una relación. En consecuencia, las circunstancias no permitieron que se lo pagaras, pero existe el salario integrado de ese trabajador tendrá que multiplicarse diario por cinco mil veces y esa es la indemnización que yo tengo que pagar de acuerdo al 501 de la ley federal del trabajo más dos meses es su salario nominal por concepto de gastos funerarios pues verdad que ya no fue negocio pues claro que no verdad que el riesgo fue alto pues claro que sí y todo por no observar la legislación de manera textual por debe ahorrar unos pesos como suele suceder entonces ojo con este tipo de cuestiones también terminando este periodo de prueba, si no acredita los reconocimientos o los requisitos eh, necesarios, obviamente, ¿cómo voy a evaluar esto? Con una evaluación, con un examen, que ya dijimos es conveniente que la comisión de capacitación la lleve a cabo, ¿sí? Si ya no acredita eh, tener estos elementos necesarios para poder, estas condiciones para poder seguir prestando el servicio, pues entonces sí, se va a separar del trabajo, se da por, va a dar por concluido el periodo, y en consecuencia de la relación, y solo tendrá derecho al pago del finiquito correspondiente por lo que hace a las prestaciones que generó, pues es que es una cantidad así de vacaciones, no importa, te la tienes que pagar, igual, oye, es una cantidad así, irresoria, y por prima antigüedad, por, por aguinaldo, por prima vacacional dásela, tiene derecho a ella, la generó, y en consecuencia, no te metas en problemas por ahorro de dos pesos, que el día de mañana tengas un riesgo sobre 100 que te están reclamando. Entonces, así es como funciona esta parte, obviamente, de eh, los beneficios para el trabajador en el periodo de prueba y también en el de capacitación. ¿sí? Nada más que aquí los periodos van a cambiar. El periodo inicial de capacitación, como todos sabemos, no será de 30 días, como en el periodo de prueba será de tres meses para todos los trabajadores, con independencia de la categoría o en todo caso, nivel que se le esté otorgando. Salvo, igual, directores, gerentes y administradores, que no nos los si son generales o en todo caso de área, y trabajadores con conocimientos profesionales especializados. Ah, caray, pues lo mismo, ¿no? A ver, comisión 20, y determíname quiénes son estos trabajadores con conocimientos profesionales especializados. Y aquí, de la misma manera, me los vas a evaluar para que yo vea si efectivamente tiene la habilidad y el conocimiento que dice tener y al término del periodo de contratación, por lo que hace en la capacitación, pues yo determine si se queda o no, laborando para eh, la empresa. no eh, Este periodo, en este caso, pues ya dijimos, se puede ampliar igual hasta por seis meses para directores, gerentes, administradores y trabajadores con conocimientos profesionales especializados. Lo mismo, tendrá derecho a la protección de la ley, ya los pagos proporcionales que genere en ese pequeño periodo por el cual fue puesto a capacitación. Y al terminar la capacitación, una vez que se lleva a cabo la evaluación, si no acredita, ya dijimos, eh, los elementos que requiere el patrón, pues entonces libremente podrá separarse previo pago del finiquito correspondiente. En ambos casos, en el periodo de prueba y en el periodo de capacitación, hay ciertos puntos que valen la pena que eh, retomemos. Primero, Aquí sí se establece la necesidad forzosa imperante por parte de la ley de que estos periodos tengan que estar avalados mediante un contrato de trabajo. ¿ok? Entonces tendrán que ser a través señalados o acordados a través de un escrito que vamos a denominar contrato individual de trabajo. Dos, son improrrogables. Y, ay, aquí, qué problema nos ha dado pelear con el administrador, el abogado corporativo, el contador, porque, le déme chance, una semanita más. En dos días ya tengo su evaluación. Es más, déme 24 horas. Y le juro, pues, le juro por Diosito, lindo, que, que en 24 horas yo ya sé si me sirve o no me sirve el trabajador. No. Son improrrogables. El efecto de que continúe elaborando, ni siquiera un día, ¿eh? ni una hora. Un segundo más el trabajador, de manera estricta con apego a la literalidad de la ley, el hecho de que continúe elaborando se entiende en consecuencia como una prolongación del, eh, de los trabajos realizados. Y por eso es que se suscriben estos contratos en el contrato individual por tiempo indeterminado, porque entran de inmediato en aplicación los efectos y el clausulado del contrato por tiempo indeterminado. Es decir, la relación de trabajo surte sus efectos ya plenos y legales, como si se tratara de un contrato por tiempo indeterminado, haciendo a un lado el hecho de que ese periodo fue de prueba o capacitación inicial. Por eso es que no se puede manejar este tipo de periodos en los contratos por tiempo determinado, en los contratos por obra y en los contratos por temporada, ¿ok? Solamente en el contrato por tiempo indeterminado. Por esta circunstancia, continúa elaborando, ¿qué crees? Tu relación ya es por tiempo indeterminado, ¿sí? Y entra en la operación el resto del clausurado. Entonces, son improrrogables, se hará por contar por escrito, no se aplican de manera simultánea, esto es un error también frecuente por parte de los empleadores, en una sola ocasión, por eso se llama periodo inicial, es que el trabajador se fue dos años y regresó, entonces lo voy a volver a contratar, le voy a volver a dar un periodo a prueba, no, no, no, no, su contratación inicial fue hace dos años, independientemente del motivo, causa, justificación de su separación, hace dos años lo contrataste de manera inicial, era el momento en el que le podías dar este tipo de periodo, prueba o capacitación, hoy, en esta recontratación no puedes aplicarle de nueva cuenta un periodo de prueba o capacitación. Entonces, solo una ocasión. Uno por cliente, para que nos quede más claro. Y no más de una ocasión en una sola empresa. Y si se concluye el tiempo, como lo habíamos comentado, y subsiste la relación, se considerará por tiempo indeterminado. Estas son las reglas que yo debo observar para ambos periodos. Ahora, el contrato por tiempo determinado. Bueno, yo sé que era un deporte patronal manejar este tipo de contratos, como decíamos, pues con periodos a discreción por parte de la patronal. Al día de hoy nos dice la ley que solamente se pueden suscribir estos contratos para y cuando la naturaleza del contrato lo requiere. ¿Y cuál será esta naturaleza del contrato en particular? Bueno, como se muestra ahí en negrillas, sustituir temporalmente a otro trabajador. Este es el objeto del contrato por tiempo determinado después de la reforma de noviembre del 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Si no lo contrato para sustituir a aquella persona que se fue por incapacidad, por permiso o por cualquier otra circunstancia ya justificada en un periodo de tiempo que yo ya conozco previamente como patrón, pues entonces está mal aplicado el contrato por tiempo determinado. No sé si ayer lo comentaba, pero ah, es que yo tengo una escuela. Y pues por cuatrimestre, pues contrato a los maestros con contrato por tiempo determinado, 15 días entre cuatrimestre y cuatrimestre para que pues deje pasar un tiempecito, los finiquito, y yo ya quedo en libertad legalmente hablando para poder contratar al que yo quiera y no contratar al que no quiera. Y no estoy incumpliendo con la legislación, sí, sí estás incumpliendo con la legislación, porque no es el tipo de contrato adecuado para este tipo de circunstancias. Este contrato se confunde comúnmente con un contrato que ahora la ley denomina contrato por temporada. Y este contrato por temporada lo vemos muy eh, común en aquellos trabajadores que en la temporada decembrina trabajan como empaquetadores. Ahí tenemos ejemplos como en Zambos, Liverpool, CERS, Palacio de Guerra, ¿no? Donde hay gente que está envolviendo los regalos. Y casualmente al año siguiente es la misma persona que me está volviendo los regalos. Entonces, ¿por qué se da esta circunstancia? Porque tienen contratos por temporada. Estos contratos tienen la peculiaridad de que suspenden la relación laboral en el periodo en el que el trabajador no presta efectivamente sus servicios y obviamente genera el pago de proporción, eh, proporción por las prestaciones para el trabajador en los eh, días que efectivamente llevaron a cabo la prestación de los mismos, no se le despide, no se le liquida, no se le finiquita, solo se suspende su relación para que llegado temporalmente el siguiente periodo, entre de nueva cuenta, obvio, a prestar su servicio y continúe ya la relación laboral, deja de estar suspendida, continúa generando prestaciones y una de ellas ya dijimos es el salario entre otros, por consecuencia o en consecuencia, este es el contrato adecuado, para poder manejar en el ejemplo que estábamos tocando ahorita, en las universidades, escuelas o centros educativos. ¿Por qué? Porque el contrato lo maneja la ley por temporada de manera general. Yo le puedo dar la connotación que a mí me parezca o me plazca. Y una temporada escolar, pues por supuesto que cumple con estas características. Pero si ya no voy a contratar a otro profesor para el siguiente periodo, temporada escolar, entonces sí. Debo liquidarlo o finiquitarlo, dependiendo el caso en concreto, en términos de la ley. ¿Ok? Ya dijimos, si contraté mal, llevé mal mi relación laboral, y por consecuencia terminé mal la misma. Si presento este tipo de contratos alegando que el periodo, a final de cuentas, por la naturaleza de los servicios y el contrato mismo, está justificado en la separación que yo y determine efectuar para ese trabajador que creen que no. El laudo espérenselo con, totalmente condenatorio, ¿sí? porque se ha dado el caso. ¿okay? Nos comenta el contador Francisco Roberto. El IMSS tiene criterios para la contratación de profesores por asimilables, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, esta figura, a final de cuentas, ha traído beneficios administrativos y contables. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero laboralmente hablando, no puedo yo manejar este tipo de canologías, este tipo de privilegios o excepciones porque no me lo permite la ley. Quizá aquí y esto es parte de lo criticable, es lo que faltaba en una reforma real aplicado a las necesidades de las fuentes de empleo conforme al manejo de las relaciones laborales. Una de las críticas precisamente para esta reforma laboral del 2012 y del 2019 es que jamás fueron consultadas las bases y los factores de la producción, trabajadores, patrones, sus organizaciones, la misma junta de conciliación, la misma inspección de trabajo, los mismos trabajadores en lo individual, como para saber realmente qué es lo que tenía que reformarse en la ley, acoplando a una necesidad real, no ficticia, no simulada, ¿sí? la legislación. A ah, como en todo caso, pues ya veníamos manejándonos de tiempo atrás. Y las reformas se han caracterizado por manejarse, obviamente, y la última más, por un capricho del vecino del norte en nuestro país.